Estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura Gestión del Talento Humano. La asignatura tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar y diseñar la gestión del talento humano para cada organización. Para ello, la asignatura contiene los procesos para incorporar personas a través del reclutamiento y la selección del personal, procesos para recompensar a las personas, a través de incentivos y planes de prestaciones contiene también los procesos para retener a las personas a través de las buenas relaciones y supervisarlas a través de sistemas de información en el desarrollo de la asignatura resolveremos interrogantes como qué importancia tiene la alta dirección con respecto a la cultura organizacional o cómo influye la alta dirección en mantener viva a la cultura organizacional en cualquier empresa. Mi nombre es José Miguel Álvarez, soy máster en Administración de Empresas de la Universidad Carlos III de Madrid, soy docente de la Universidad Continental, experto en el sistema provisional peruano. Tengo también experiencia en el área comercial en diferentes empresas, me pueden encontrar a través del correo electrónico jalvarezv.edu.pe. Espero tener la oportunidad de conocerlos y acompañarlos en esta aventura de aprender. Bienvenidos a la asignatura Gestión del Talento Humano.